El impacto de la Convención de la Diversidad Cultural en México ha sido nulo. O sea, no se ha aterrizado en la legislación correspondiente. Es decir, tendría que estar en la Ley General de Cultura, tendría que estar en la Ley de Cine, también en la Ley del Audiovisual, podría ser de medios y de telecomunicaciones. Por lo tanto, México se caracteriza desde hace ya muchos años en ser un promotor de este tipo de iniciativas a nivel internacional, al interior de la UNESCO, pero al mismo tiempo no establecer los mecanismos correspondientes para aterrizarlo en su legislación. Entonces el primer paso que tendría que dar nuestro país, en este caso México, es implementar una ley general de cultura, que por cierto no la hay, ¿eh? ha estado pendiente en las últimas legislaturas, y ahí incorporar justamente los objetivos de la, de la convención. ¿sí? Entre otros, principalmente fortalecer al servicio público. Pensemos que ese sería uno de los grandes este, adelantos, porque el servicio público de radiodifusión en México sigue siendo muy marginal. Los vínculos entre la diversidad cultural y el sector audiovisual son fundamentales. De hecho, la CAS, las más bien la caja de resonancia por excelencia de la diversidad cultural es el sector audiovisual es la forma en la cual eh, nosotros eh, es decir nuestras sociedades contemporáneas consumen gran parte de la cultura de las expresiones culturales a través de los medios de comunicación de las industrias culturales y las audiovisuales son fundamentales porque son las que más consumimos por lo tanto están en constante interacción la comunicación y la cultura en este sentido, eh, en, es decir, en la actualidad en nuestro país no hay una claridad de estos vínculos, no, no ha habido una política dirigida por parte del Estado hacia fomentar la diversidad cultural a través, por ejemplo, de su sistema de comunicación social. El sistema de comunicación social mexicano está dominado principalmente por la iniciativa privada y la iniciativa privada tiene un modelo orientado hacia el entretenimiento fincado en sus ganancias. Por lo tanto, esta idea de diversidad cultural queda subsumida totalmente a los intereses económicos y mientras el Estado no instrumente políticas en esa dirección, al tener una llamémosle una, un servicio de radiodifusión importante o fomentar también a las radios comunitarias o a la producción audiovisual independiente, eh, estaremos teniendo un déficit muy importante en términos de historias, en términos de imagen, en términos de que se vea reflejada justamente la diversidad cultural de un país como, como el mexicano, que justamente es muy diverso a su interior al haber alrededor de 62 lenguas indígenas, por ejemplo. Justamente el principal obstáculo para la diversidad cultural en México es el sistema de medios tan concentrado que existe y que esté solo orientado por la lógica económica privada, es decir, de la rentabilidad de los productos culturales en términos económicos. Es así que eh, sigue siendo un peligro este modelo porque no hay espacios para que otra vez el productor independiente pueda eh, transmitir sus ideas, no hay esa posibilidad de que las comunidades indígenas produzcan que ellos también se vean representados en, la, en las pantallas, ahora sí en plural porque más que nunca nos movemos en distintas pantallas, los contenidos por ahí transitan y es un reto justamente para, para el Estado mexicano de finalmente contribuir por medio de políticas, modelar otro espacio audiovisual que sea acorde a lo diverso de su sociedad. Eso significaría claramente incorporar de manera decidida al sector público y a un sector que le llamamos el tercer, el tercer sector, ¿no? que serían los independientes, que serían la, las comunidades, las radios indígenas, las radios comunitarias, televisoras independientes, en fin, en la medida que sea diverso ese paisaje audiovisual podemos pensar que esos peligros que, que enfrenta la diversidad cultural con un sistema de comunicación social concentrado se podría ir eliminando.